Voy a calcular la masa en gramos que hay en un mol de ácido sulfúrico. Partimos de la fórmula del ácido sulfúrico que es H2S4 y lo que hay que hacer es multiplicar el número de átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno que la podemos extraer de la tabla periódica. A continuación sumamos la masa que aporta el azufre multiplicando 1 ya que el azufre como no tiene ningún subíndice, pues quiere decir que hay un azufre, lo multiplicamos por la masa eh, atómica del azufre. A continuación, sumamos la masa que aporta el oxígeno. Como tenemos cuatro átomos de oxígeno, pues multiplicamos 4 por la masa atómica del oxígeno, que en este caso es 16. Y sumándolo todo, pues tenemos que la masa molecular del ácido sulfúrico es 98,076 unidades de masa atómica. Así que en un mol de ácido sulfúrico tendremos 98,076 gramos de ácido sulfúrico, es decir, la misma cantidad pero expresada en gramos por mol. Podemos expresar esta cantidad en forma de proporción, de tal forma que luego lo podremos utilizar como un factor de conversión o bien para hacer cálculos mediante proporciones. Así que la relación que tenemos es que un mol de ácido sulfúrico contiene 98,076 gramos de ácido sulfúrico.